200 más. Siempre igual. No voy. Deja alguna por si acaso. García, eres un cagao. Lo veo. Sucien más. Marcos, déjalo ya, que siempre estáis con lo mismo. Yo tampoco voy. Vamos a ver, flipado. ¿Qué tienes? ¿Qué color. Qué cabrón. Hijo de puta. Casi, ¿eh? Siempre igual de prepotente. Si es que te que hecho como este. A mí no me metas en vuestras mierdas. ¿Pero ¿Qué, qué mierdas? Si es este, que se calienta la boquita y al final pasa lo que pasa. Y que al final me levanto, ¿eh? Ya vale. Cariño, vamos a casa. No. ¿Tú ya le una ficha? Vamos a jugar la última, ¿no? No, yo no. ¿Y tú? Paso. Y tú deberías hacer lo mismo, Chris? Mira, ni de coña me retiro ante este payaso. Te voy a ganar. Más a ganar. Nos jugamos toda la carta más alta. Como la última vez, o ya no te acuerdas. Por favor, parad ya. Sí, venga, va, Dejanos en paz, que no estaba ni siquiera la última vez. ¿Qué pasa? ¿Ahora no piensas hablar? Tú primero Estás como antes, ¿eh? No puede ser Me da mi entre el otro día Y esto... No estás teniendo mucha suerte, ¿eh, amiguito? Pero mira, como soy buena gente Te voy a dar una oportunidad de ganar Gracias. Cómetela. Pero... Que te comas la puta ficha. Venga. Creo que me lo debes, ¿no? Porque me lo debes, ¿no? ya han pasado siete días desde el asesinato de Marcos Benito el joven de 20 años que fue asesinado en su domicilio la policía sigue con la exhaustiva investigación para encontrar hoy una multitud asesinato. se ha reunido frente a la casa de la familia Benito en muestra, muestra de, apoyo de apoyo por la por muerte, de Marcos. muerte de, Marcos. de Marcos la calle se ha convertido en un pequeño santuario en el que decenas de personas acuden diariamente a encender velas y dejar Nuestros flores para dar su nos pésame. han revelado que la policía nacional va a interrogar mañana a Alejandra Almenar la, la pareja, pareja de Marcos, Marcos Benito, Benito y, a y a sus dos mejores, mejores amigos. amigos, Cristian Romero y Carlos García. No sabemos qué ha llevado a la policía a llevar a la investigación por este camino, pero, pero les mantendremos informados. informados.